Todos somos expertos en todo <risa> o en algo. Y es el tema del coronavirus, que a propósito hay una pregunta ahí Bien. dirigida a nuestros televidentes. Eh, acerca si está preparado. Hay una llamada, Fulvio, antes de que tú entres con, no? con ¿Cómo tu no? tema. Buenos días. Sí, buenas, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. ¿Quién nos y habla? ¿Cómo? A Hildo Polanco. Ah, a Hildo Polanco. Sí, buenos días. A su, a su orden. le estoy llamando concerniente al agua que recibimos aquí en los edificios de Chivali. ¿En qué parte de la ciudad es eso, Aildo? parte de la ciudad es eso, Aildo. Esto está en Calta, Lumpa, Teto, San Francisco de Asís. Ok. A la gente de INAPA, que pongan atención a esta información de este amigo, Aildo Polanco, acerca de que no le están dando agua a esa zona de la ciudad. Ahí está. Gracias, Aildo, por la llamada. Buenos días. Gracias a ustedes. Dios les bendiga grandemente. Venga, no? venga, venga, venga. Julio. Bien. Pues bien, eh, hay una pregunta que producción la tiene en el aire acerca del coronavirus pide, pide, vez, y pide, precisamente este es un tema bien delicado que nos atañe a todos y por lo vez. tanto eh, Telenor como siempre eh, responsable con, con el pueblo, responsable con, con informar trae a colación este tema y para que ustedes tengan una idea la ciudad de Wuhan en, en China que, que es la capital de Hubei esta capital de Hubei tiene 11 millones y medio de habitantes Es una ciudad chiquita, en la, China un la capital <risa> la capital 11 millones y medio de habitantes actualmente está a temperatura de 14 grados no, esa, esa por favor no no me pongan eso ahora Actualmente está a una temperatura de 14 grados. Y además de la ciudad de Wuhan, Wuhan la capital de Hubei, también hay dos ciudades más. Eh, la ciudad que tiene Wanhagang, que tiene 7.5 millones también de personas, y en Chung, que tiene 1.5 millones, las tres están en cuarentena. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de 20 millones de personas en cuarentena. 20 millones de personas. Aeropuerto cerrado. Trenes cerrados. El transporte cerrado. Todas las actividades públicas cerradas. Para salir de esas ciudades tiene que ser por una causa muy justificada y con permiso de las autoridades. Esto como medidas para controlar el brote, porque ya hay otras ciudades que ya se ha detectado el virus en esas otras ciudades. Eh, estas son, eh, Taiwán, ya se encontró el virus, en Estados Unidos también, Hubo una, una persona en Tailandia, en Corea del Sur y en Japón. Entonces, para controlar el brote, que ya tiene una, una dirección que, fue, que salió de un mercado donde se vende mariscos y animales vivos de la vida silvestre. Se supone que fue de ahí, de acuerdo a todos los estudios y están tomando todas las precauciones para que no se siga propagando porque en este mundo globalizado eso es sumamente difícil por tantos viajeros de un lugar a otro este coronavirus se dice que es familia de, de, del virus SAR, este virus que causó en, a principio del 2000 también otras tantas de muerte ya van 17 muertos por esta causa hasta el momento, hasta la última noticia que hemos recibido. Y el coronavirus no es más que un virus envuelto eh, con un genoma sencillo de ácido ribonucleico. Y lo grave de esto es que puede mutar ya de especies animales a, a, a, a, al ser humano. Y estas mutaciones se pueden seguir dando. No hay una vacuna específica para este virus. Se está trabajando para eso. Se está eso. trabajando para, para eso. Y los, a los que están afectados presentan síntomas de fiebre, dolor en el cuerpo, de tos, eh, dificultades respiratorias, puede darle también neumonía. Mucho dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza. Y estos síntomas pueden ser tratados con medicamentos que se usan para la gripe, medicamentos que pueden controlar estos síntomas, vamos a escuchar esta llamada, buen día, buenos días, eh, sí buen, buen día. día, sí buen día para todos, buenos eh. días El virus, usted tiene que decir también que hecho laboratorio para vender la medicina ellos vienen haciendo esa cuestión a los dos, los, los que venden medicina de un virus primero, para el, luego vendiendo la medicina. Y los americanos lo apoyan, pero ¿quién va a la población mundial? Bueno. Si fuera la naturaleza, <coughs> uno y se equivocara, la naturaleza no se equivoca. Eso sí. virus, eso demote, esos virus, esos terremotos, esos ciclones, esos enprovitos hechos a mano, no lo no es cómo están destruyendo a Puerto Rico. Eso yeah. es provocado por el hombre también todo. Sí. Aunque la gente lo no mude, pero eso es así. Sí, muchas no, gracias. Así. Desde aquí no puedo. Eh, afirmar eso. nada de eso no soy un experto en medicina y mucho menos un biólogo que pueda entender esto de los virus, ah, ah. Eh, son bien complicados, se mutan fácilmente yo envié una fotografía del coronavirus eh, a producción yo quiero que me la pongan estos coronavirus, estos virus tienen un revestimiento de ácidos ribonucleicos, son bien difíciles de atacar porque es como que usted tenga un huevo encapsulado, eh, envuelto, y, y los medicamentos no pueden penetrar hacia ello. Es bien complicado. Eh, por eso tantas precauciones que se están tomando sobre esto. Y detener y encerrar prácticamente tres ciudades en China, con 20 millones de habitantes entre las tres, ya ustedes pueden ver la envergadura de importancia que se le da a esto. Y en todos los aeropuertos de las ciudades modernas se está tomando todas las precauciones, desde mascarillas, lector de temperatura, porque aumenta mucho la, la, la temperatura, da mucha fiebre. ¿Cómo protegerse? Hay que lavarse la mano con mucha frecuencia. Evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca. Imagínense la costumbre que uno tiene de tocarse la nariz. Dice que cada vez que uno se toca la nariz, la boca, que se toca los ojos, tiene que lavarse las manos. Imagínese usted. Entonces, se recomienda usar mascarillas. Si usted va a viajar, si usted está fuera de su país... Si está en China, si está en algunos lugares que pueden ser eh, eh, posibles contagiados directos. Y, y ante todo, Fulvio, a menos que sea eh, algo de fuerza mayor, que sea eh, vital, que usted no pueda evitar mm. ese viaje a países como China, eh, donde de, de radica y donde se encontró este virus, pues evite el viaje. Es mejor prevenir. Y, y en el caso de nuestro país, como vemos que dicen muchos amigos televidentes, o sea, nosotros no estamos preparados para que, de ingresar o de llegar el virus a la República Dominicana, o sea, cómo trabajarlo me imagino, sí. entiendo yo que debe ser un asunto de orientación con la ciudadanía, por sí. ejemplo ver un dominicano con el tapaboca sí. aquí, usted se sorprendería y, y hasta se alarmaría y, por un asunto de educación y... Sí. Sí. Sí. Y el virus no tiene fronteras claro, el sí. virus no, no es de que un muro lo va a atajar o, o una temperatura eh, diferente. Por ejemplo, nosotros que somos del trópico, eh, son condiciones ideales. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Y donde hay mucha humedad, lluvia, frío, todo eso favorece el desarrollo tú, del virus. ¿Tú crees que realmente existan <coughs> controles en los aeropuertos de la República Dominicana? Porque tenemos la experiencia ¿Cómo? de que aquí hay gente de otros países que han traído de todo, macos y cacatas. Y, y muchísimas eh, muchísimos animales rarísimos eh, Que lo han traído Incluso para reproducir en la República Dominicana Antes de contestarte esa pregunta Decirte, Yerian Que hay tratamientos eh, ah, Que se acá. pueden hacer de la casa Duchas calientes eh, Aquellos medicamentos que sirven Para la tos Ingerir mucho líquido eh, Permanecer en casa Y descansar Ahora, nosotros como país que está enclavado en el Caribe, que somos puertos del mundo aéreo eh, y también eh, marítimo y que somos un destino turístico, no estamos exentos de que aquí pueda llegar cualquier ciudadano del mundo contagiado. Por lo tanto, lo que ya se inició a través de salud pública, a través de los departamentos de cuarentena, a través de los aeropuertos y los puertos, debe reforzarse. Reforzarse de tal manera que se pueda eh, evitar, tal vez no en un 100%, pero tratar de evitarlo eh, en el por ciento mayor posible. Eh, se están tomando las medidas el Ministerio de Salud Pública eh, a los ciudadanos que ingresen de países como China para tener una revisión mayor, o sea, una precaución no, con de, este de, de Los ciudadanos. Porque eh, recuerde sí, que ya, sí, sí, eh, dónde, por ejemplo, Tailandia, bien. Corea del Norte, De, o sea, del, esos sur, Corea está, del Sur, Corea del Sur. Corea eh, del Sur. Eh, Tailandia, Japón, sí, todo Sí, esto Asia, eh, pero siempre el enfoque es en China porque allá es donde se descubre el virus, pero ciertamente es así. Ahora bien, eh, ¿cuándo sería, eh, vamos a decir, prudente, Fulvio? hay hay hay, diga, hay hay una hay una foto que yo quiero que la pongan la foto donde que, está la, pre la pregunta Fulgo, que un país diga por ejemplo república dominicana estados unidos diga no vamos a recibir no, turistas no, chinos, ¿tú te imaginas? no no no no hay una foto la foto última que enviamos ah, bueno. a, ahí está eh, lo que se puede hacer verdad para ir ed educando a la población y así pues ayudar e esta parte Ahí habla arriba que el coronavirus, los síntomas, el origen, eh, la prevención, cómo se transmite y también el tratamiento. Usted debe de tener en cuenta estas fases para que se cuide y cuide también a su familia. Esto no es para alarmar a nadie. Simplemente hay que tomar las precauciones necesarias, ya que nosotros... Somos un país que estamos abierto al mundo globalizado. Así es. Así es. Bueno, señores. Excelente orientación. Vámonos al WhatsApp. Vamos a ver qué dicen los amigos televidentes nuestros a través de nuestro, nuestra plataforma WhatsApp. De mañana.